¡Cruces, acusaciones y escándalo! Calma destrozó a Ventura y explotó todo. Estalló todo en el Clan Maradona. La actriz y columnista de radio explotó de furia contra Luis Ventura y contra nuestro movilero Matías Vázquez por la nota que nos dio en exclusiva en el día de ayer. ¿Y Osvaldo, te gusta? No no Osvaldo, Osvaldo, ¿te gusta como...? No, no hablo de eso porque si no después... Eh, Pero Osvaldo... Cosa. No. Gracias. No, no es para hablar entonces parece que habla más claro lo gestual que las palabras mismas, ¿no? Me parece que lo gestual define dónde sí, dónde no. Sí. El día que yo muestre todo lo que yo tengo de esa historia, ¿sabe qué? Me tengo que ir al país. Perdón, y yo quiero preguntarte, ¿por qué lo harías, Ventura? ¿El qué? ¿Por qué mostrarías todo eso? Y, perdón, hace años que no muestro un montón de cosas. ¿Pero por qué lo mostrarías? Digamos, ¿por Porque qué? Porque hago periodismo. Cuando todo el mundo miente. Cuando todo el mundo miente. ¿Vos, vos sabés...? ¿Pero quién miente, Luis? En esto todo. ¿Ustedes saben que hay un acuerdo de Claudia Villaspaña con las dos pibas y Matías Morla? ¿Saben que está arreglado y que Claudia cobró guita con las pibas de Matías Morla? ¿Saben? Oh, bueno, ah, yo se lo digo. Bueno. No lo sorprende que no ah. volvieron a hablar ninguno. Luego de las palabras de Ventura... Dalma fui lapidaria con nuestros periodistas. Osteos de Dalma Maradona. ¿Hasta qué punto una persona puede estar tan ensañada con alguien que inventa historias de cero? ¿Con qué fin? Se nota mucho los hilos cuando de la nada aparecen historias incomprobables que siempre vienen del mismo lado. Le pedí al notero de a la tarde que no me filme porque venía del pediatra con mi hija menor y llegaba justo a trabajar. Me dijo que era un segundo y que solo quería preguntarme por el cumple de Benja. Accedí con la mejor, aclarándole que no quería llegar tarde a trabajar. Me dijo que era solo una pregunta, y después, obvio, me caga. Y no solo eso, sino que después tira mala leche gratuita que nada que ver. ¡Furia, enojos y escándalo! Tras la nota y los dichos de Ventura, ¿quién dice la verdad y quién miente en esta historia? ¿Cuál es el rol de Claudia en este lío? A continuación, todos los detalles.